Exactamente. Vamos ahora? a presentar a nuestras invitadas, ¿Claro? ¿les parece? Lorena Albanese es acompañante terapéutico y Marisa Brondino es recientemente jubilada, con, se vende sola con la edad. Y con un emprendimiento. Te importa nada la edad. Para nada. Eso es genial. Para nada. Es un número. Un número, ¿no? Es un número. La edad es un número y lo que importa son los proyectos, las ideas, las ganas de hacer cosas. Eh, la voluntad que tengas para crear cosas y bueno, sí, yo estoy recientemente jubilada el 30 de noviembre en realidad fue un poco muy atípico lo mío porque yo me jubilé y a los tres días me fui de vacaciones entonces eh, era todo vacaciones, llegué de vacaciones eh, venían ya las fiestas, un pequeño ahí problemita de salud, pero bueno lo pudimos superar y era como que vinieron las fiestas y vino enero y enero era más de lo mismo o sea, Más no había... vacaciones Claro, pero de pronto Yo tomé conciencia de que estaba jubilada Porque frente a mi domicilio Tengo una escuela uh -huh. Y cuando estaba mirando por la ventana Y veo pasar las docentes Para las jornadas de este año Dije, yo no estoy ahí Yo estoy jubilada Bien, entonces como que ahí Para febrero es como que Te das cuenta que terminó la etapa de las vacaciones y empieza la del trabajo en la que yo no tenía que cumplir horarios el teléfono descansó muchísimo, realmente mira, mi familia me decía para vos jubilación fue una oportunidad de reinventarte ya nos contás, pero transitaste algún momento de shock de pasan las docentes y yo no estoy y ahí me, quedó, me tengo que quedar claro. acá vos sabés que ahí eh, miraba a las docentes y dije bueno, cómo empiezo a hacer esto primero miré todos los guardapolvos el más bonito se lo regalé a mi hija que es profesora de música, el otro a una amiga, el otro creo que lo llevé a, la, a una escuela y el otro me lo guardé porque hago mucha artesanía. Y es como que ahí yo di vuelta de página, dije bueno, acá se terminó una etapa cumplida en la que yo realmente quería, no porque estaba mal en, la, en mi profesión, no para nada, estaba feliz, estaba en una escuela rural que es lo que yo uh -huh. soñaba, terminar mi o sea, etapa. hiciste lo que elegiste. Sí, sí. Y ahí Dice, dicen que... muchos que esa es la clave de la felicidad. <risa> que cuando uno, que cuando tu trabajo tú disfrute al mismo tiempo, sí, eh, sí. estás muy cerca de la felicidad. Sí. Yo ¿no? siempre, yo me reinicié como docente en la provincia de Santa Fe. Yo no soy mendocina. Entonces eh, me recibí y trabajé en una escuela rural en Rufino, en el, muy, muy rural. Este, y después me casé, me vine a vivir aquí. Trabajé en todas las escuelas del de, Piedemonte Mendocino, de Godoy Cruz. Y entonces dije, bueno, cuando llegue la etapa de jubilarme, ya sea como director o maestra, en esa época cuando titularicé no tenía la idea de seguir la carrera jerárquica, y cuando dije voy a terminar mi etapa, ¿dónde? En una escuela rural. Y busqué la escuela rural y la encontré en Maipú, y viajaba todos los días 34 kilómetros, me levantaba muy temprano, pero nunca agarré el hábito de decir, si de lunes a viernes me levanto temprano, el sábado y el domingo también. No, no. <ríe> no. Y ahora eso se ha hecho, viste, más fuerte. Si uno, si uno te dice, eh, tenemos una invitada jubilada y vos te haces una imagen mental de la jubilada imaginas una persona anciana ahora la, claro. esa imagen de la abuelita se, se comprende ¿no? porque cuando los periodistas hablamos de los jubilados como ancianos del otro lado se enojan se pero enojan. con toda la razón, del, toda mundo. La razón ¿Sí? del mundo sí, claro chicos, sí, porque claro. en realidad después cuando, cuando entra ella vos decís ah claro pero no es la imagen no, mental no es la imagen que, que yo tengo de la Es claro. cómo cambiaron los tiempos ¿no? sí, cambiaron. totalmente sí. para bien para bien, claro. por suerte. Sí. Esta cuestión de eh, aún un jubilación estar muy activa también tiene que ver con una forma de ser anterior. Pues digo, este, conociendo un poco de, de tu vida por lo que has contado, ¿no? ha animado fiestas de cumpleaños, ha hecho el instructorado <risa> de, edu de educación física y ha dado clases. Eras ya imparable. Sí. sí, sí, sí, sí. Siempre fui igual. Ni siquiera en la pandemia paré. Porque trabajábamos en la forma virtual y en la tarde era de hacer cosas. Yo no me veo... Mirando televisión en el día. Claro. Eh, miro televisión de noche. Claro. De noche, pero siempre haciendo, haciendo y haciendo. Por ahí, eh, Lorena, eh, lo que no les juega favor a favor a otras personas es esto, no tener esta actitud previa. Entonces sí. llega la jubilación y, y no encuentran Exacto. cómo reinventarse. Claro, ahí es donde aparece la figura del acompañante terapéutico, que si bien nosotros no trabajamos solos, siempre llegamos a través de un equipo tratante, de un profesional, pero hay muchas situaciones que son totalmente opuestas a esto que escuchamos, ¿no? que de repente la jubilación puede llegar de dos maneras, una cosa como programada, que uno ya sabe que va a suceder, ya sea por, porque pasó el tiempo, porque tiene la edad y, y se termina o puedes llegar por ahí imprevistamente a través de un diagnóstico de alguna enfermedad o de un accidente que te obligue a interrumpir tu vida laboral y entonces ahí tenés que eh, tomar el título de jubilado. Entonces, en estos casos donde las personas por ahí eh, no, no lo llevan o no lo sobrellevan de la mejor manera y recurren a, a la ayuda profesional, es donde los profesionales suelen llamarnos a los acompañantes terapéuticos como una opción de transitar ese, ese, ese momento. Porque se da como un duelo, ¿verdad? Por, por lo por perdido. Supuesto, por supuesto. Y, y también hay que tener en cuenta que eh, si bien las personas pueden prever y saber y hasta desear tener esa libertad de horarios y demás... Eh, Sabemos que las personas nos constituimos en nuestro trabajo como seres, ¿no? De, muchas veces nosotros preguntamos, vos, ¿qué, qué haces? ¿Qué sos? Soy periodista, soy médico, soy abogado, soy docente. El, el decirlo ya como soy te constituye. Uh -huh. Entonces, de repente, dejar la profesión o dejar tu trabajo, así sea un empleo administrativo, eh, te, te deja como, como fuera del, del circuito y no solo se pierde... La obligación de ir a trabajar. Se pierde eh, muchas veces un espacio social, un estatus, y ni que hablar si sí, a veces también cambia la condición económica por jubilarte. Perfecto, recién, entonces eh, ahí Ahora es. vamos a ir a los mensajitos, sí. pero quería decir algo. Porque recién cuando estaban hablando se veía detrás de ella la imagen en la pantalla de vestidos, un perchero y vestidos. Enseguida lo vamos a contar. ¿Por claro. qué? Porque la gente va a decir: ¿qué son todos esos? Claro. Estamos hablando de una cosa, vemos un perchero con ropa. Marisa docente ju recientemente jubilada nos va a contar de qué trata su emprendimiento, cómo se reinventó, pero ahora compartimos los mensajes que han llegado al 2613 4444 creo que deberían preparar a las personas antes de jubilarse por ejemplo, yo me separé de mi pareja se tornó insoportable hola chicos, los veo todos los días, ya que me acompañan mientras trabajo, hace un mes que me jubilé, pero sigo con la misma rutina de siempre cosiendo, ya que soy modista no hay que dejar eh, de, de estar en forma, o esta es la forma, bueno, algo así... Me la imagino viajando, descansando y emprendiendo cosas nuevas, una nueva etapa. Buenas tardes, estar jubilados es muy lindo si uno está sano y si el dinero alcanza sería mejor aún. <risa> aún así es maravilloso como cada etapa de la vida. Hola, la jubilación es un fondo de desempleo vitalicio, debería ser optativo. <risa> Hola, mi nombre es Darío, me jubilé un 20 de diciembre y me reinventé totalmente, cambiando de profesión y cambiando totalmente mi vida, descubriendo nuevas oportunidades de vida, reconociendo un montón de cosas Incluso a mi familia Y reencontrándome con una etapa hermosa Sin horarios y con un montón de libertades Hay que aprender a jubilarse Para aprender a vivir una vejez plena ¿Ah? Mira Hola, me quedan dos años para jubilarme y entré a la facultad a estudiar lo que amo, artes visuales. La hago a mi tiempo y lo disfruto. A mi esposo le quedan tres años. Lo estoy esperando para poder viajar. ¡Qué, qué lindo! Eh... Y para hacer películas. Mm. Claro, está estudiando cine. Me encanta. Ah, claro. Mira este. Sí. Uno se jubila del trabajo, no de la vida. Y puede no. hacer cosas que antes no tenía el tiempo, dice Hay gente Alfonso. gente que no de lo entendía Maipo. antes eso. Tal cual. Uh -huh. Buenas uh -huh. tardes desde la redacción. Gracias por estar junto a mí. Vivo sola, tengo 73 años. Me jubilé con la mínima y soy atleta máster. <risa> Empecé Tomate. en el atletismo siendo fondista a los 32 años y desde 2013 medio fondo con una bendecida salud. Todavía no puedo. Escucha. Todavía no, todavía no consumo no ni una pastilla. Gracias Maravilla. por vuestra compañía, gracias a vos, pero mira lo que nos contás, qué maravilloso. No, no, no, impresionante. Impresionante. Productora que tiene 25 años. 26 chicos, nos corrige, perdón. No, se está quejando 26. de los dolores, todas las cuestiones, imagínense. Cuando llegan cuando estos llega mensajes. La jubilación, chicos. No los quieren ni pasar. <risa> Será que uno empieza a sentirse mejor también después, ¿no? Como empieza a valorar otras cosas. Tal vez, sí. digo. Tal, lo, tal vez. Lo que pasa es que creo que después de los 50, uno se empieza a dar cuenta que no te identifican un montón de cosas. Claro. No te identifica tu trabajo, no te identifica... Te identifica a tu persona... Exacto. ...entonces cuando vos soltás un trabajo... ...está la persona... ...estás vos, estás vos bien construido... Exacto. ...cuando uno se construyó bien... ...es difícil que, que trastabille sí. mucho... ...¿no? Sí, de todas formas yo digo... ...muchas veces en este proceso... ...los acompañantes terapéuticos... ...nos encontramos con situaciones que... ...básicamente eh, la intervención... ...va desde lograr que la persona... ...se autoconozca un poco más o se reencuentre con sí misma. ¿Cómo por... es esa intervención? Bien, nosotros básicamente, primero tenemos que generar el vínculo con la persona que estamos acompañando. ¿No siempre llegan a ustedes por eh, una patología como una depresión? ¿No necesariamente? No, no, no necesariamente. Eh, sí llegamos siempre a través de un profesional, sí. porque los acompañantes terapéuticos no podemos trabajar solos por nuestra Perfecto. cuenta. Perfecto. Eh, sí, eh, tiene que haber un equipo de tratante detrás nuestro que nos supervisa. Bien, entonces, entonces es como la sugerencia que se le hace a la persona, al paciente, de que una acompañante terapéutica puede, puede ser una opción. ¿Y la y intervención ahí, cómo es? Y ahí directamente es primero eh, llegar y generar el vínculo con la persona, que no siempre, porque la, pre... ver, la respuesta más eh, recurrente es ¿y qué voy a hacer yo con una persona desconocida en, en uh -huh. mi casa?, ¿Qué voy a hacer yo dos horas, tres veces por semana con alguien que no conozco? ¿Y, ¿Y para qué va a venir? ¿Y qué función va a cumplir? Entonces, bueno, lo primero es generar el vínculo, romper el hielo y, y hacerle ver que en realidad somos como un, un bastón en ese momento que, que puede servir para, para salir adelante y para ¿Y qué, qué en las actividades diarias? Por supuesto, tiene que ver también mucho, muchas veces con la organización, con esto de, de empezar a, a ver, generalmente la persona dice, no, porque yo me jubilé y ahora no tengo nada que hacer y no sé hacer nada y entonces, y no me gusta nada, y porque, porque precisamente es parte de su duelo, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es cuando vos decís, bueno, pero ¿qué te gustaba antes? Que, que soñabas? O sea, ayudan a repensar. Con... Claro, y a repensarse y a, y a recordarse y a reencontrarse con las personas que fueron, porque también nos encontramos con que al, a medida que va pasando el tiempo, las personas nos vamos como cargando responsabilidades, de trabajos y de cosas. Y vamos dejando en el camino, ¿no? De repente, si te gustaba pintar, por ahí en algún momento de tu vida lo dejaste de hacer. Claro. Y entonces, el, ese momento de ya no correr con horarios y obligaciones, decir, bueno, ¿qué te gustaba hacer? Algo, no puede ser que no te guste nada. Claro. No claro. puede ser que no te salga ah. nada, ¿entendés? Claro. O, que, o que no seas bueno para nada. Claro. Eso no existe, no es posible. Entonces, ahí es donde, bueno, empezamos a, primero generamos el vínculo y después empezamos como, a, podemos sugerir, como bueno vamos a caminar hagamos una vuelta hagamos alguna un paseo planifica claro. claro. algo con amigos eh, toma talleres pero justamente bueno. recién hablábamos de cómo se reinventó Marisa que todavía no lo ha contado pero si no me equivoco en el audio que envió dijo me estoy haciendo un vestido azul sí. yo tomo escuché, palabras de, de los mensajes que hay gente que se ha vuelto, o sea, se ha reinventado, ha tomado los tiempos libres, eh, el no horario, y eso eh, lo, lo tenés que organizar. Entonces, empezás a decir, ¿qué dejé atrás por mi profesión? ¿Qué me gustaba hacer y no lo podía hacer como yo quería? Entonces, bueno, yo tengo un abanico de, de, de, de actividades que... Están todas enfocadas al arte. Entonces dije, bueno, siempre me gustó pintar y me gustó coser. Bueno, empecé. Ah, ¿Por eso le decías a ella? Claro. Fuera del Entonces, aire, ahora caí. empecé con pintura, volví a retomar todas las la pinturas, los materiales, los insumos. Me gusta intervenir prendas, ya sea prendas que yo hago o prendas compradas. Y empecé en febrero, cuando me di cuenta que ya estaba en esta nueva etapa, digo, bueno, ¿qué hacemos? Demo vuelta de página, agenda en mano, porque la agenda no la he sacado de mis hábitos. Y empecé a organizar venta de lencería. Bueno, empecé con las amigas, las vecinas, las conocidas y... Fueron pasando los días, todo lindo, pero dije algo más: ropa. Entonces empecé, algo hecho por mí. Mi mamá nos enseñó a, a coser desde muy chiquitas, a mi hermana y a mí. Y dije, bueno, vamos por, pero claro, solita no doy, no hago el tiempo. Tampoco que quede claro, claro, mi trabajo ya lo cumplí. Esto no es una obligación y un trabajo que me voy a perder de salir, de ver una película, de ir a tomar un café con mi marido. No, no, no, no. Ya el trabajo lo hice. Ahora esto es un gusto, un placer. Que me ayuda a estar bien. Es como, es como el sueño de muchos, trabajar <risa> sin obligaciones. Obvio. Exacto. viste a, a mí me encanta mi trabajo, pero viste levantarme todos los días a las 5 de, de la, de la, la mañana, mañana, la verdad es que... Y, entonces la, me encantaría poder hacer mi labor sin tener que levantarme a las 5 de la mañana. Te quedan y, y, unos añitos. Y, <risa> anoche, anoche hacíamos una organización para el fin claro, de tal. semana... Con, con mi marido Y le digo, es que yo no sé si voy a ir Y entonces me mira sorprendido y me dice Porque es que tengo que armar la agenda de la semana para la escuela Cosas así, hago esos chistes claro. este, Porque el no tener El horario Esa esa obligación de cumplir Con algo y tener la total libertad Para decir, lo hago cuando quiero Cuando puedo, lo termino O no lo termino Bueno, eso es, es hermoso Hay, hay algo que cambia mucho, acaba de nombrar al marido y digo, hay algo que cambia y es la relación, porque están los dos todo el día en la calle. ¿Para bien o se va todo al demonio? <ríe> y de ¿no, repente se tiene que ver la cara el día completo. Bueno, bueno, él todavía está trabajando. Pobre señor, pobre señora. Marisa todavía Para sabe, el lado Marisa que sea, sabe. pero. ¿o no Sí, sí, sí, pero es así. Pero a mí, yo me quedó claro del primer día que me jubilé que yo no iba a llegar él del trabajo y que me iba a decir novedades. Yo no estaba para decirle puse la ropa, tendí el sodero, barré la vereda. No, no, no. Yo estaba no, para las claro, claro. Yo estaba para decirle hice una compra virtual porque ahora dejé todo lo que es escuela y ahora hago ¿Una compras qué? virtuales. ¿Pero qué? Una. ¿Cómo? ¿Viste el marido? ¿Una qué? Claro. Entonces, qué este, y tenés el diálogo, y tenés el, el innovar en otros campos, en otras situaciones, ondar otras realidades. Y bueno, y así es como empecé con ropa, y este, tengo gente que la llamo, y fíjate, vení, y bueno. Estoy Qué este lindo, este me encanta. Siguen llegando mensajes. Vamos, a ver. Vamos. contamos a nuestras invitadas y a ustedes. Ya mismo los compartimos, a ver qué es lo que dicen. porque Les hemos preguntado cómo imaginan la vida después de la jubilación o qué les ha pasado Eso. después de jubilarse. Muchos mensajes, dice la productora. Hola, ¿cómo imaginaba la vida de, eh, de jubilada y cómo es hoy? Cuando sí. trabajaba era una etapa muy importante. Hoy como jubilada docente mi vida es un rayo de sol que ilumina no, mi libertad. ¿viste? Marisol, Rodi, geniales Soy jubilada haciendo actividades que no podía por ni poco tiempo mientras ¿Para? trabajaba. Descubrí mis gustos por el arte, por ayudar. Hace falta la solidaridad. Hola, me faltan dos años para jubilarme y espero ansiosa ese momento para tener todo el tiempo para mí. Ya tengo mi proyecto de viaje. Voy a hacer el camino de Santiago de Compostela, dice oh, sí, Marisa. viajazo ¿eh? Estuve en el desfile que hizo... Para... Eh, ah, ah, no, mira, Estuvo, yo, ah, estuvo en tu estuvo desfile. En el, de le, lee como quieras, Marisol. A ver. Lo que dice es, saludos, Marisa. Estuve en el desfile que hizo para promocionar su proyecto. Ah, bien, bien. Yo creí que nos escribía Marisa y le puse, nos dice Marisa. No, saludos a Marisa. Hola, me jubilé como docente en pandemia. Horrible, oh, después de 35 oh, años. Me sí, estuve preparando para otra actividad, pero con 60 años no tenés posibilidades. Sí, Camino, sí. voy a Pilates, cuido nietos, no. viajo, pero quiero trabajar. Bueno, muchas no, pero puertas. No sé no, pero lo que pasa es que ella no quiere trabajar, ¿no? Sí, igual. Yo puertas a encontrar la vueltita. Y nada. Porque a veces, viste que... Sí. Como en la adolescencia. Hay que esperar. Que uno sabe qué y un día se te ilumina sí. la cabeza y vas a decir, por acá es, es el camino. Mira, este, buenas ah. tardes, querida Maricita Barondino, amiguita y compañerita de ruta. Y nos jubilamos juntas, entregamos mucho a las escuelas por donde anduvimos. Es tiempo de disfrutar y crear nuevos caminos. Un abrazo, tu amiga Iris. Sí, bonito. Hola, los veo todas las tardes. Me jubilé y me dedico a pasear y descansar. Con muchas actividades que antes no podía realizar, para mí jubilarse significa nuevos proyectos de vida. Una un abrazo. Buenas tardes, me jubilé hace seis meses de docente, sigo con mis dos trabajos de astróloga y profesora de yoga uh -huh, con mi libertad entra. de horarios y sigo bailando danza y aprendo canto. Estoy Ay, feliz es. en esta nueva etapa, hermoso tema, gracias. Hola no, lindos, hermosa tarde, hay ahí momentos va. en que es difícil vivir jubilada, los hijos uh -huh. los hijos se van, tenés mucho tiempo libre que no sabes qué hacer, uh -huh. porque lo que querés es estar con tus hijos, te deprimís, te asusta la soledad, no es fácil encontrar el equilibrio. Uh -huh. Los felicito, muy buen tema, hermoso programa, Rosita nos manda besos, y, claro, ella quiero estar con los hijos y los hijos están en plena actividad, claro, ¿no, claro. Rosita? Es, no es, Una, Mira, Rosita, por ahí no es Rosita. No es. No es por una de las cosas que me llevó a ver qué hacía también es que tengo una casa muy grande mis hijos ya no viven con nosotros y las puertas se cierran y puertas cerradas no entonces en la ah. donde dormía la nena tengo todo lo que El estoy haciendo. Taller, El taller. No, no, esa es la exposición de la ropa. ¿No donde... te hicieron reclamo? No, para mamá, nada. Mamá, ¿mi habitación dónde está? No, para nada. Por sí, ahí bueno. dice, eh, cuido nietos. No, no, mis hijos dicen, ya sé, mamá, que todavía no tengo nietos, tampoco estoy ansiosa. Ah, ¿no? ah porque no pero te bueno. No, no, no, se ven? Ven? Ya, seguro, ya que sí, seguro que sí, seguro que sí, pero bueno, viste, yo soy de la que va cerrando etapa. Llegarán ¿No? los nietos y diré, bueno, ya ¿no? no vamos más a la pintura, a los vestidos o a la confección y vamos a cuidar nietos. Puede ser. Guardar las dos cosas al mismo serán tiempo. Serán elecciones. Lo, lo, lo, es lo importante hiciste de madre. Es eso, ¿eh? Sí, obviamente. ¿No? Criar sí. los chicos sí. y laburar al mismo tiempo. Bueno, será lo mismo con los y, nietos también, Y de también, ¿no? Iris, compañerita de, de ruta, dice ella, porque cuando eh, trabajamos en la escuela, este, ella me dejaba a mí y seguía para su escuela. Y después nos veníamos juntas disfrutando, te digo, del paseo, de la ruta, bueno, de la montaña Una Nevada, vida compartida. Hay como... Sí, perdón. No, no, lo, le iba, te iba a preguntar Lorena sí. eh, si es mi percepción o hay poca información respecto de que una persona que pasa por, por esta situación sí. eh, medio traumática, después de jubilarse sí. puede acceder a un acompañante terapéutico. Sí. Yo no lo sabía. Sí, por supuesto. Siempre, eh, siempre que, se, que se ve la necesidad los terapeutas lo pueden recomendar. Lo que, no, lo que no se conoce es desde el paciente como pedido o desde el sistema familiar. Eh, ahí cuando, cuando leían los mensajes ustedes, digo, no, eh, la casa se convierte en un causto. Todo el sistema familiar se modifica uh -huh. cuando alguien se va de la casa o cuando alguien que estaba pocas horas pasa a estar muchas horas en casa. Todo, toda esa dinámica diaria cambia. Entonces, eso también eh, modifica, no solo para la persona que está jubilada, sino para todo su entorno. Totalmente. Entonces, eh, está bueno esto de que el paciente sepa que puede pedir o, o preguntar al menos, ¿no? Como ¿Sí? diciendo, si está yendo a una psicóloga, a un psicólogo, tipo decir, bueno, ¿y, ¿y qué pasaría? ¿Cómo salgo de esto? Bueno, seguramente su psicólogo o terapeuta se lo va a recomendar como ¿Hay opción. Algo, hay algo que a veces no acompaña mucho y es el resto de la sociedad. Ajá. Porque vivimos en una sociedad donde la juventud es un valor enorme y cuando te vas poniendo grande vas quedando fuera del sistema tal cual claro. te van como desechando sí. los viejos pues, no servimos entonces, dicen algunos entonces empieza la gerontofobia sí. así como existe el gordofóbico el homofóbico existe el gerontofóbico bueno por eso... entonces qué hace qué hace Pero ahora te sí. vas a poner a estudiar ahora claro. se te ocurre ponerte a hacer un vestidito ahora vas a querer sí, Exacto. sí. sabes qué sí. es ahora por eso lo importante Es ahora porque se sistema. me da la gana de que sea ahora. Exacto. Y así totalmente. tenga 70, 80, 90. ¿no? Es ahora porque se me da la gana. Sí. Y te hace sentir bien. Pleno. Claro. Activo. Eh, ¿Les importa al resto de la familia qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Tenés un, una comunicación? Una, eh, ¿Una interacción? ¿No? Que llegás y, mamá, ¿qué hiciste? Y acá estoy. Bien. No. No. No. No. no. no. Hay, bueno, mucho para bueno, hay mucho para contar. Y hay mucho para hacer y, y me parece que es muy, es muy lindo esto que, que dice el, el periodista Pacho, Pacho Donnell, que descubrió que los viejos tienen músculos y que pueden tener una vida activa a través de, un, de después de un problema de salud que él tuvo y ahora está rompiendo mitos contra esto, no contra el viejismo, uh -huh. como, lo puso él en palabras como diciendo... Los viejos servimos para un montón de cosas. Totalmente. Y, y el sistema tiene que acompañar y hay herramientas y aquel que no le está pasando tan bien tiene que saber que los profesionales los pueden ayudar y que hay un montón de posibilidades para que puedan disfrutar realmente de su jubilación. Totalmente. Muchísimas gracias.